Cuando la más una persona no sé. No, no, no, no. no hay palabras. Sí, a mí, a mí que ya eso me encanta, me, gusta, me gustaba mucho, pero lo vi eh, el viernes y me volví loca, me encantó. Sí. El viernes me enamoré. salió así natural, digamos. Natural. ¿Y cómo fuiste elegida? O sea, vos te presentaste, dijiste... No, no, no, no no fue acomodo. Eh, yo estaba ahí en la parte derecha, eh, adelante, estaba con una amiga y le pedimos a, a uno de los que trabaja con Michael eh, si podíamos bailar. Y dijo, oh, bueno, después, después, vemos. Y digo, bueno, chau, ya está Ni ahí no nos elige. Y bueno, después vino, habló con una chica Me empezó a señalar Y bueno, vino la chica, me preguntó la edad, el nombre Y me preguntó si quería bailar Desesperada, no lo podía creer Y bueno, me llevó Y me dijo unas indicaciones que tenía que hacer ¿Cuáles son las indicaciones que ellos te dicen? ¿Qué es lo que tenés que hacer en ese momento? ¿Te dicen no, algo? Que suba me, y, y bueno, lo abrace Y haga lo que quiera, que le diga lo que quiera Claro, que te un momento para estar con él Claro. ¿Vos cuántos años tenés? 16. Y, ¿Y dónde sos? De verano. ¿Y las chicas, tus compañías del colegio, supongo, se quieren morir, no? Desesperadas, <risa> llegué al colegio, todas, Luis, no lo puedo creer, ¿cómo hiciste? No lo podían creer nadie. <risa> ¿Y tu mamá, tu papá, todos? Todos también, desesperados, no lo podían creer. ¿Y hace mucho tiempo que seguís a Michael Jackson o sea? Sí, a mí, a Michael Jackson me encanta, me, gusta, me gustaba mucho, pero lo vi eh, el viernes. Ahí tenemos las imágenes, justamente. Y me volví loca. Me encantó. Sí. Ahí tenemos las imágenes de el Obviamente me enamoré. Ahí fue cuando te enamoraste, ahí fue el momento. María, bueno, tenemos cuando vos te subiste al escenario y estás ahí junto a Michael. Ellos mismos están grabando el momento en el cual te le tiraste encima y no te le contabas nunca más. Además, bueno, escuchamos a, y se podía ver en las pantallas, la sonrisa de Michael Jackson, ¿no? Él estaba como tentado también, ¿no? Con, con tu actitud. Sí, pero yo no, no, no le pude ver nada, no me acuerdo de nada. O sea, ¿qué? ¿Qué es que le le pregunté a la chica del colegio, cuéntenme qué hice, pues no me acuerdo de nada. ¿no? No, no, no sé si te reía, no le pude ver bien la cara. No. Y te acercó el micrófono también para que vos le dijeras y vos ahí le dijiste I love you. viste como yo escu estuve escuchando. Me dijeron que lo dije medio, medio romántica, medio I love you. <risa> no, y además bueno él no podía cantar, y ese era el problema, porque le había sacado el micrófono, no podía cantar porque habías ocupado su boca también. Ah, sí, sí, sí. <risa> ¿Y no. cómo era él? Por ejemplo cuando te acercaste a él, tenía mucha pintura, estaba muy maquillado. Sí, estaba maquillado pues, bueno, te sí, maquillar pero no pude ver bien, la verdad que lo, lo quería ver, pero no, no pude, porque él se, se actualizaba. No y el perfume tenía... De color. <risa> ah Bueno, también nos quedamos tranquilos entonces. Bueno, Luli, felicitaciones. Bueno, gracias. que tu sueño fuera realidad. Sí, aparte fue un sueño, porque el sábado soñé con él de verdad, en ah, serio. Sí. no pudiste dormir, ¿no? Después de eso, de lo que te pasó. No, no, no dormí en toda la noche y hoy... <risa> choqueada <risa> <risa> Bueno, Luli, te agradecemos muchísimo. Bueno, gracias. Vale. Out of my life, she's out of my life, and I don't know whether to laugh or cry. I don't know whether to live or die, and it cuts. Like a knife She's out of my life It's out of my hands It's... Can I come down there? She's been for two years She yeah. I took on my grabbed I was so cavalier Wait, that is still I love <laughs> My Oh I've heard from his surprise Love is Love You of <laughs> indecision and courage to Come on, and deep inside then it comes like a knife for love she's out of mine Oh.